La cosa se pone tensa entre la OTAN y la Federación. El norte acaba de dar a conocer que sí, sí enviará tanques Abram M1 para Ucrania en la misma línea con lo reportado por Alemania hace pocas horas. Seguimos ayudando a las fuerzas ucranianas para que defiendan su territorio y para que se preparen para contraofensivas y para eso... Tenemos que adelantarnos a las tácticas de Rusia en el campo de batalla a corto plazo. Necesitan mejorar su capacidad de maniobra en campo abierto y necesitan capacidades duraderas para defenderse ante la acción rusa. Lo principal es que se trata de una sobreestimación completamente obvia del potencial que el suministro de tanques añadiría a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es otra falacia más, bastante profunda. Hemos reiterado que estos tanques se quemarán como todos los demás. Gustavo Petro de Colombia confesó que desde el norte le pidieron donar el armamento ruso que tiene a disposición el ejército colombiano y se negó a entregarlo. Las razones a continuación. Con la señora Richardson y otras personas de Estados Unidos, ellos me pidieron que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 Bienvenidos a un nuevo bloque informativo aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. Muchas gracias por su audiencia. Noticias Internacionales Estábamos a la espera de esta información en las últimas horas sobre la confirmación que daría el presidente Biden sobre el envío de los tanques Abrams M1 del Norte a las Fuerzas Armadas de Ucrania. El último reporte que tenemos sobre esto es que desde la administración Biden entregarán 31 tanques Abrams al ejército. Así lo anunció este miércoles el presidente de Estados Unidos Joe Biden de que Washington ha dicho brindará el entrenamiento necesario para operar estos carros de Declaró el líder de la Casa Blanca Anunció que Estados Unidos enviará 31 tanques Abrams El equivalente a un batallón ucraniano El secretario de Defensa, Lloyd Austin, recomendó el paso Porque esto mejorará la capacidad de Ucrania para defender su territorio Para alcanzar los objetivos Fue lo que declaró en sus apartes el mandatario de los Estados Unidos En ese contexto, el presidente también afirmó que el suministro de tanques Va a tomar tiempo, el tiempo que para asegurar que los estén totalmente preparados para integrar los tanques Abrams en su defensa. Mientras tanto, desde el Pentágono señalaron que el nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania tendrá un valor aproximado de 400 millones de dólares. Washington anunció la decisión después de que Berlín informara el mismo día que entregará 14 carros de combate Leopard 2A6 a Kiev, así como dio permiso a otros países para que suministren al ejército ucraniano sus propios tanques Leopard de fabricación alemana. El comunicado oficial del gobierno alemán y el objetivo de Berlín y sus socios es formar rápidamente Dos batallones de tanques Leopard 2 para Ucrania. La propia Alemania proporcionará 14 tanques Leopard 2 a 6 del arsenal de la Bundeswehr, mientras que otros países entregarán varios Leopard 2. Por lo menos esto fue lo que dejó entrever recientemente Olaf Scholz ante los medios internacionales. El canciller alemán le explicó a la Bundestag su cambio de postura ante la reticencia de querer entregar los tanques a Ucrania. Nuestro objetivo es suministrar rápidamente dos batallones de tanques junto con nuestros aliados. Hay muchos países a los que les gustaría suministrar y vamos a coordinarlo e involucrarlos para que eso ocurra paso a paso. Proporcionaremos formación, logística, municiones y mantenimiento de los sistemas. Y como he dicho, permitiremos que los países aliados puedan suministrar. El canciller de Alemania dice que con la entrega de los tanques se quiere evitar una escalada militar entre la OTAN y Rusia y obviamente la respuesta del Kremlin no se hizo esperar pues el mismo Dmitry Peskov así se pronunció ante los anuncios de Alemania y de Joe Biden.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 Hemos visto que la gente ha permanecido fuerte y demócratas y republicanos aquí en el Congreso. Nos hemos unido. Estados Unidos está trabajando junto con nuestros socios y aliados de todo el mundo para garantizar que el pueblo ucraniano tiene la posición más fuerte posible para defender su nación. Joe Biden ha dicho que desde el norte procurarán darle todo el equipo que sea necesario para defender su nación. Para seguir con esa coordinación cercana para apoyar plenamente a Ucrania, porque saben que llevamos diciendo esto durante mucho tiempo. Lo que espera Rusia es que nos dividamos, que no estemos unidos, pero estamos totalmente unidos seguimos ayudando a las fuerzas ucranianas para que defiendan su territorio Biden ha dicho que occidente y el norte están totalmente unidos para defender al pueblo ucraniano y según Biden tuvo la conversación con Reino Unido, Francia y Alemania acordando la entrega de los tanques Abrams M1 y para que se preparen para contraofensivas y para eso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 Insistiendo en que seguirá apoyando desde el Pentágono a las fuerzas ucranianas y el anuncio que se deben de preparar para la contraofensiva en contra de las tropas rusas. Más de 500 dentro del paquete de ayuda que anunciamos ayer, eh, la semana pasada. Y hoy, hoy, anuncio que Estados Unidos va a enviar 31 tanques Abraham a Ucrania para un batallón ucraniano. El secretario Austin ha recomendado esta medida porque mejorará la capacidad que tiene Ucrania para defender su territorio Estas también fueron declaraciones del presidente Joe Biden eh, Putin quería que Europa fuera como Finlandia pero al final Finlandia va a ser como la OTAN con el envío de todos estos equipamientos los sistemas de artillería Dos millones de rondas de munición, de artillería, sistemas de lanzamiento de cohetes, de misiles y sistemas de defensa aérea. Todo esto va a ayudar a Ucrania a luchar contra la agresión brutal que ocurre debido a Rusia. Es noticia en las últimas horas las palabras del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, que rechaza la propuesta de enviar equipos a Ucrania, propuesta que le fue hecha directamente desde el país que dirige Joe Biden. Según Petro, desde allí le pidieron que ese equipo militar ruso esté en las condiciones en que esté en el territorio colombiano, se utilice en el conflicto, aseguró el presidente colombiano, rechazando la propuesta del Ejecutivo norteamericano. Con la señora Richardson y otras personas de Estados Unidos, ellos me pidieron que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 Recordemos que la semana pasada la jefa del Comando Sur del Pentágono, la general Laura Richardson, reveló que Estados Unidos está en conversaciones con varios países latinoamericanos con el objetivo de que proporcionen a Ucrania sus equipos militares de fabricación rusa a cambio de armas estadounidenses. De acuerdo con Richardson, un total de nueve países de la región poseen arsenales de armas ruso y el Pentágono está trabajando para reemplazarlo con equipos del norte si esas naciones deciden donarlo a Kiev. Al respecto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia seguirá muy de cerca los intentos de Estados Unidos de persuadir a países latinoamericanos para que transfieran sus... Armas a Ucrania. Aquí es muy importante tener en cuenta las restricciones legales y jurídicas suministradas con los suministros a terceras personas o naciones, declaró Peskov, recordando que cualquier entrega está sujeta a ciertas obligaciones adquiridas por aquellos países que reciben los equipos militares desde la Federación.